De gira por las regiones, el progreso de las regiones y sus gentes en nuestros contenidos especiales. Para el 2018, la Corporación Empresarial Proaburra Norte asumió la tarea de posicionar al norte del Valle de la Burrá como un territorio sostenible. De gira por las regiones, el progreso de las regiones y sus gentes en nuestros contenidos especiales.